Es para transmitirle a este mundo, y yo creo que, que en tu música está muy claro y que tiene que ver mucho más allá de, de, de tu proceso personal como persona y como artista. Eh, creo que acompaña totalmente el, el proceso que estamos viviendo como sociedad, las mujeres, ¿no? Esto de, de encontrarte, de. de de, de valorarte de decir bueno yo soy esto y mi mejor versión y también tengo mis días malos ese, ese tema lo amo <risa> para ver mejor dentro de mí me florecí me, me es una frase que me, me parece preciosa eh, es que, vos vos crees sí, que es, es así es, es eso por eso también creo que no sé todas las cosas que fui haciendo eh, las hice para mí, las hice para sentirme mejor, las hice para blanquearme situaciones, para recordarme cosas, eh, mensajes... Eh, por ahí es como un poco leonino esto, pero en realidad es como que todo me lo escribo a mí misma para, no sé, para, para salvarme, qué sé yo, de sentirme mal, para trascenderme, para crecer, para transformar. Y, y es un poco eso, ese tema justo, ese tema que es... Que es el primero. No soy tu problema. Hijo. Ese tema también. Eh, una estaba como re mami. <risa> <risa> eh, Y caminando así por la playa y con unos amigos Y uno me dice, vos algún día tenés que entender que no sos un problema. Y encima era agosto, así un frío. O sea. Y... Y llegué a casa, me, me fui a dormir y a la mañana me agarró así como que me quedo esas frases resonando, cual mantra, y salió la canción y estuvo re bueno, porque en cierto punto es como que los mensajes trascienden, ¿viste? Entonces, también el arte es como que es algo eh, muy... Hay que tener mucha responsabilidad, como el origen, ¿no? Porque... Trascienden, nada, las, las cosas que uno quiere y, y se perpetúan en el tiempo también. No sé, me fui por las ramas creo. No, perdón. no, no, no me, <risa> perdón. Eh, te estaba escuchando y me parece que, o sea, yo también pienso eso y me parece alucinante. Recién cuando te presenté, decía qué lindo que es eh, tener tan cerca a alguien que que se toma su trabajo así. Para mí es tan importante la responsabilidad del artista y creo que lo, lo llevas con mucha altura eh, en todo, ¿no? Eh, la simpleza de la vida y la, el, el, voy a decir una palabra que no sé cómo se puede interpretar, pero eh, lo excéntrico en la exposición también es como ese juego constante, ¿no? Que somos, somos lo... lo como algo a lo que jugamos para hacer llegar lo que estamos diciendo, que es lo que en realidad vale, y vos lo haces de una manera muy hermosa. Sos bailarina también, entonces tu cuerpo también transmite de una manera muy especial cuando se te ven los videos. Eh, me gustaría, por ejemplo, yo hay un par de canciones que cuando escucho tu disco, porque suelo escuchar tus discos, eh, y ya canto algunas frases de tus canciones encima por mi casa dando vueltas. Me eh, y este que vos decís, el del problema, que no sos un problema, a mí me encanta, me encanta, eh, me gusta esta frase de, sin conflictos no soy yo. Es así constante, o sea, sí. creo que somos todos así, ¿no? Sí. sí, fue re loco, porque en el momento cuando hice la canción... Eh, como que justo ahí entró un solo Pero en realidad era Sin conflictos no soy yo, pero no soy un problema O sea, como tampoco Confundir que, ¿No? Eh, o sea, como que esa sería La, la idea, la Está idea bueno, se como, entiende bien ¿eh? Se entiende así Como el pero, ¿viste? Para no identificarse tampoco con el conflicto Aunque sea parte nuestro Ajá. Está buenísimo eh, eso tenés también, que me encanta, mirá, qué bueno que me vas llevando. Eso también tenés, tenés una forma de llevarnos también de, como tu propio proceso nos ayuda a nosotros también a entendernos, ¿no? Como que decís, uy, sí, mirá, es esto que dice a mí me, me pasa, o lo he pensado, o lo he sentido, pero tenés esta manera de, de, el realismo en lo que estás diciendo, pero... La dulzura de cómo tratarlo Que eso es maravilloso Porque de, de eso es lo que estamos aprendiendo Como en esta era, ¿no? Sí, y la dulzura es como que Va, yo soy re militante De la dulzura y de la ternura Aunque parezca que no, por ahí justo agarré Ese tema y decir uy, esta estaba acá Reboleando los pelos en el video y, y gritando, pegando un grito así al final Re enojada, pero no eh, Como que Abordar todos los procesos con, con, con Esa dulzura que decís Es nada, hace como todo más más, más suave más sí. suave, está buenísimo Ley, ¿te gustaría eh, recitarnos alguna estrofa de una canción? Eh, puede ser, sí a ver eh, Bueno, pero puede ser de una canción que todavía no salió Por supuesto, ¿qué mejor para nosotros? Eh, Estoy justo ahí grabando este tema que, que se llama Verte y habla como de esta cosa vincular eh, entre, entre dos seres, pero con el todo en realidad, también el otro ser puede ser uno mismo, ¿no? Uh -huh. Y en el estribillo dice, verte es verme, es como ver que hay ahí de mí. Y... Insiste en eso, el, el verte es verme. Es hermoso, es hermoso sí, porque también... Ver que hay ahí de mí, entonces como el, el valor de, de los ojos, no lo que uno ve en el otro en realidad está adentro. De está uno. dentro eh, yo comparto esa opinión y en, en algún momento me hizo pensar, como a, a mí me costó de repente hacerme cargo de que soy artista, no sé cómo te pasó a vos en la vida, pero en algún momento de mi vida yo admiraba con locura a todas las personas que se expresaban, ¿no? Ajá. Actores, actrices, bailarinas, escritores, fotógrafos, pintores, eh, no sé, skaters, todo, todo lo que... Pero era como que a mí no me había tocado. No sé, yo estudiaba ciencias exactas en la escuela media número uno y ya... Eh, ¿No? Y esa cosa de todo lo que te guste de afuera es lo que te tu, tu alma te está pidiendo que experimentes, sin duda alguna, porque sos eso. Sí, sí, sí ni hablar, ni hablar. A, a mí no, eh, no sé si decir por suerte, porque como que mis viejos eran músicos, Ajá. entonces en cierto punto como que yo más o menos hace como a los seis años empecé a bailar en todas las clases posibles que encontraba a esa edad en un pueblo que obviamente es el Hace 24 años, no es lo que era hoy. Eh, y me acuerdo, me recuerdo que ellos como que me compraban instrumentos, viste trataban y yo estaba re segura de que lo mío iba por el cuerpo. Y a los 16 nos fui a estudiar, a La Plata. Ah, bien, a la escuela ahí, de ahí, bien. Eh, Y ahí como que empecé siempre danza, re segura. Y hubo un momento que fue un poco frustrante, fue como a los 20, la verdad... Que había dado un examen eh, de ingreso, así como muy importante, a un lugar muy importante y me fue mal. Eh, yo estaba re bailando, ya estaba viendo en Capital, todo. Y, y como que me replanteé un montón todo y ahí me compré mi primer guitarra. ¡Wow! <ríe> o sea, no a hace los... tanto. A los 20, ponele 20, wow. sí. Eh, y empecé a tocar, re, o sea, nunca. O sea, en ese momento no tomé clases ni nada. O sea, sacaba un par de acordes así, medio de, de internet y, y cantaba. Eh, pero como que mi... ¿Qué ¿Cantabas, de la música... por ejemplo, Laila? ¿qué, qué, qué, ¿Qué buscabas en internet? Eh, y, en, bueno, y en ese momento trataba de sacar algo de Espineta que obviamente no podía. <risa> pero no, no me acuerdo. Siempre iba por ahí Drexler, por ahí en ese momento mucho Drexler. Uh -huh. eh, Igual es como que siempre necesité crear, entonces empecé a componer, por ahí tenía tres, cuatro acordes y de cara dura yo estaba reconvencida de que mi canción era... <ríe> me hacía sentir bien, o sea, yo hacía una canción y me sentía bien, entonces hacía ya mi música. Creo que uh. es que es la mejor condición que podés sí. tener, ¿no? Como que el artista lo, lo, lo, prim de lo primero que tiene que estar seguro es que tiene algo para decir y la manera en que lo haga hoy, yo a veces es tan a, como um, vil el mundo, ¿no? Con la gente que se expresa. Para mí no hay eh, esplendor en cuanto a calidades si hablamos de la necesidad de la expresión. Después claro. uno toma riendas como vos, ¿no? Que fuiste, guau, wow, de los 20 años, o sea, hace 10 años que venís estudiando... Y ahora estás en un momento zarpado, ¿no? Como que ya componer es cosa, ¿no? Es tu mate de todos los días, pienso. Sí, eh, sí, ni hablar. El, eh, lo que pasa es que con, con el, la creación, ¿viste ese momento sagrado donde componés, ya sea una canción o, o, o que, no sé, ya que estás ahí en la danza, por ahí te imaginas, no sé, una secuencia de movimientos o o una, una, sí, un video danza, o sea, no sé, ese momento en el que la idea aterriza es maravilloso y creo que es como la función del arte, como que si todos pudiéramos conectar con ese instante de creatividad, el mundo estaría recontra mejor. Sí, para eh, mí también. Bueno, ojalá. Y llevarlo como... Perdón, sí, te interrumpí. No? no, no, no, de una. o que Ojalá que todos podamos tener como esa posibilidad... De, de crear así al alcance de la mano, o sea, cuando nos sentimos mal, bueno, en vez de bardear en sociedad, no sé, tornamos a hacer una canción. Sí, una canción, o, o sí, expresarse, ¿no? Nos falta, y como un juego, a mí algo que me gusta de vos también es que seguís haciendo esta cosa del juego, ¿no? Los collages, en muchas de tus publicaciones, estuve leyendo tu fanzine, y, y tiene esta cosa también de, de, del collage y en lo visual y el juego constante, porque estamos para gozarla la vida y bueno, y aprender es, es parte de todo lo que no nos gusta, pero ser genuinos con uno mismo y es algo que se ve tanto en vos. Yo me acuerdo la primera vez que te vi, eh, cantaste en el Refu. ¡Ay, que... qué dolor ese día! <ríe> ¿Por qué? ¿cómo, ¿Cómo te no, sentiste? Porque... Uh, eh, no, porque ahora ahora estoy comprometida <risa> ah, no no, pero había no, no me funcionaba un pedal yo había llevado una lupera todo ah, recuerdo, sí, había problemas técnicos como, sí. todo, entonces me subía ahí encima estaba lleno de gente yo en el extranjero, porque en ese momento <risa> fue la última vez que toqué en Pinamar hace como tres años fue eso, ¿no? bueno, sí. tenés que volver, porque la sensación que dejaste fue maravillosa yo no estoy loco, porque como que Terminé tocando canciones así, medio que no era lo que pensaba que iba a ser. O sea, no mandaba nada, no sé por qué no llegaba la electricidad a los pedales o lo uh -huh. de eso. Fue como que, dijo bueno, estoy acá, están todos mirándome, ya fue, canto una canción que no era la que pensaba, pero ya fue. No, salió muy bien, mira <risa> la, la, la percepción fue, sí, algo no le anda. Ah, pero canta, cantó, canta hermoso, ay, qué lindo. Después leíste también, ¿o no? ¿O recitaste? Puede ser, Sí, sí puede creo ser. que sí. Creo, me acuerdo que te había invitado oh, Rama, me parece, los pinus sí. que, Y no, fue muy lindo Leila, muy muy lindo A mí me, me, me asombró Fue oh, muy lindo Tengo acá Abierto tu fanzine eh, Uy, mirá, y justo está Azul, acá, lo tengo patas Para arriba, entonces vamos a Contar, para aprovechar ¿Querés contar vos lo que te pasó con la página De Aristimuño? Ah, sí. Eh, el lunes Sandro saca una vez por mes un ciclo que se llama Música sin fines de lucro, donde él difunde artistas del interior, como bueno, él es, es del sur. Eh, sabe que... Que cuesta. Eh, que, que, el, que sí, que el país está lleno de gente que hace cosas y tal vez cuando uno prende la tele y ve ahí como el, el monopolio nada más, ¿no? El, el, o, o la imposición más Cultural, no es fácil. Sí. Entonces, eh, tiene este ciclo que se llama Música Sin Fines de Lucro, donde comparte canciones que te gustaron de gente de cualquier lado del país. Y y yo entré, por re loco, porque yo entré y a la página y veo así la, la lista de las canciones y dije, ¡ay qué bueno! No sé qué. Y después me escribe una, una conocida, una colega de. ¿Ella de dónde es? ¿Dónde está ahora? Eh, en Río Negro. Y me dice, boludo, ¿estás en el...? Uy, perdón. ya ah, dije, boluda. <risa> <risa> le, no pasa nada. Música. Y dije, bueno. Y le digo, no, me estás... O sea, no, si sí, acabo de entrar y no, no, no estoy. Y me dice, sí, fíjate que estás. Y ahí entré y claro, había que deslizar para abajo. O sea, yo vi los primeros siete tracks y el mío creo que era el nueve. Entonces no, no me partía. Qué lindo, y, qué lindo. Y estuvo re, re bueno. Sí, bueno, quizás claro. eh, nos faltó decir en tu presentación que los dos temas que, que escucharon desde acá de la radio antes de que presentáramos la entrevista a Leila para los que no la conocen son dos canciones de ella era Azul y este tema que nos gusta No soy tu problema <risa> eh, así que búsquenla, Leila, en YouTube eh, yo creo que vos también sos así hay bastante gente así esto de de apoyarse, ¿no? Entre la gente que está haciendo arte, compartir, eh, compartir no cuesta nada y le damos sí. una remano al artista independiente que, que, que está entregando el alma ahí. Sí. ni hablar, siempre compartir y no competir, que pasa un montón también. Sí, pero bueno, así estamos. Yo creo que por todo esto, ¿no? La falta de, de, una, de un proceso emocional como sincero con uno mismo. Eh, a veces confunde, confunde un montón y no hace falta gente competir porque todos tenemos una existencia hermosa y hay que disfrutar de la gente maravillosa, como esta entrevistada de lujo que tenemos hoy. Escríbanle en su Facebook porque ahí vos puedes compartir tu, tu fanzine, ¿no? Yo creo que también puedo desde acá porque está hermoso el fanzine. Eh, y nada, mantenernos al tanto de todo cuando gracias. quieras bailar, bailar cuando haces lo que quieras que sos una hermosa <risas> persona y lo llevas adelante muy bien gracias, gracias, ahora estoy medio desconectada de la danza igual, siempre me pasó como que o estoy con la danza o estoy con la música, no sé focalizo, inconscientemente como que enfocás, está bien sí enfocás, está, está buenísimo y algo que no contamos es que Vos arrancaste con la guitarra, pero tu, tu instrumento de preferencia es el bajo. Sí, igual no soy una gran instrumentista, o sea, estudié, estudio, pero no es que, me no sé, digo, wow, sí, tuve cientos profes re prestigiosos, no, me defiendo. Y, y sí, y más con el bajo, el bajo lo disfruto yo, la verdad, muchísimo en banda, o sea, me gusta. Ese rol, cuando... ese rol de, de hacer silencio con la voz, ¿no? Y entrar en sí, el instrumento. Y estar ahí y, y no tener la exposición ni, ni un micrófono, y o sea, cuando ves así y hay una banda a banda, disfruto un montón de ser bajista nada más. Qué lindo. Eh, Le... Pero con la guitarra es como que soy el yo de todos los días. <ríe> Está buenísimo. sabes qué otra pregunta que nos hacíamos que. Anita, a mi compañera que hoy no pudo estar, cuando, que nos está escuchando pero no pudo estar en la radio, cuando te escuchó eh, me hacía mención sobre esto que vos usás mucho sonido eh, digital ¿no? En, en tus temas, ¿esto es algo que, que vos estudiaste y manejás o que tenés no. gente que trabaja con vos? Ninguna de las dos cosas. Eh, me agarró la cuarentena, <ríe> aparte es como mal la diferencia entre el primer disco, que es muy analógico, solo guitarra, uh -huh. y este último, que me agarró la cuarentena encerrada, con una compu y... y mucha manija, y fue como que, más allá de grabar toda la parte eh, de instrumentos y todo, eh, sí tiene mucho, mucho teclado, mucho MIDI, mucha base electrónica, pero fue el contexto. Eh, también, o sea, lo empecé a grabar en marzo del año pasado en mi casa y como podía, sin saber eh, tuve algunas colaboraciones a distancia en algunas canciones así de amigos que están viviendo lejos pero básicamente fue eso y de hecho lo que estoy grabando ahora eh, no va a ser tan electrónico es eh, un punto medio me parece... Bien, cualquiera de los caminos que elijas, porque te salió muy bien, la verdad, que para haber sido una experimentación casera. Sí, sí está... yo lo escucho y me quiero morir igual, digo, tendría que haber estudiado un poco antes de hacerlo, pero bueno, ya fue. Es parte, me parece, va, yo la verdad que yo eh, te aplaudo, me parece un camino re genuino, re sincero, re poco careta. Perdón. Por la expresión. No, bueno, eso, Pero eso seguro, o sea, que medio caradura mostrar. Tipo, no, claramente. está bien, salió bien, es un buen trabajo y que llega, o sea, eh, yo soy una persona sensible. Hoy me reía, me, me estaba acordando de, de Carlitos Balá, no sé por qué y me emocioné. Imagínate, o sea, soy una persona. Pero, bueno, pero para vos me conmueve muy importante. Sí, que sí, soy sensiblona igual con la... pero me conmueve. Y tu música realmente yo creo que nos conmueve a todos. Yo creo que nos bueno. conmueve a todos, así que metele, metele con todo. Me tengo que despedir. Espero Dale. que un día nos conozcamos en persona y charlemos. Te agradezco gracias. un montón la entrevista. No, a ustedes por el espacio, gracias y por el amor de siempre. Un besote enorme, Ley. Un beso, gracias. chao chau. chau.